Ok, pues gracias, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y mire el tema de hoy, es importante, es, está muy bueno. ¿Cuál es el tema? Pues los que hicieron lo bueno y lo malo. Ya ve que siempre hay gente que hace lo bueno y hay gente que siempre está haciendo lo malo. Y vamos a estar hablando de esto y vamos a estar usando Juan capítulo 5 del verso 21 al 29. Y dice así la escritura en el verso 21 Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida Así también el Hijo a los que quiere da vida Porque el Padre a nadie juzga Sino que todo el juicio dio al Hijo Entonces quiere decir que Dios no va a juzgar Es el Hijo quien va a juzgar Es el gran juez al final de cuentas Al menos esto que yo puedo entender aquí a través de las sagradas escrituras, pero dice el verso 23, para que todos honren al hijo como honraron al padre, el que no honra al hijo no honra al padre que lo envió, entonces qué quiere decir esto, estamos creyendo en Jesús, la respuesta es sí o no, si es sí, hagamos lo que él dice, si es no, haz lo que tú quieras, porque no, no, no estás haciéndole caso a, al señor, no le estás haciendo caso a su palabra, pero atiende a las consecuencias porque... Lo que hicieron lo bueno y lo que hicieron lo malo. ¿Tú qué es lo que quieres hacer? ¿Lo bueno o lo malo? Bueno, eso va a depender de ti. Veamos lo que dice el verso 24 y al rato vamos a saber más al respecto. En el 24 dice... De cierto, de cierto digo... El que oye mi palabra y cree al que me envió... Tiene vida eterna. Fíjate lo que está aquí diciendo ya. De cierto, de cierto te digo... Voy a parafrasear. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, ¿sabes qué? Tiene la vida eterna. ¿Y qué es lo, o los que vamos a tener la vida eterna? ¿Quiénes somos? ¿O quiénes serán? Aquellos que le han aceptado, los que le han recibido, los que han creído en su palabra. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjate qué interesante es esto, ¿eh? Más han pasado de muerte a vida Y no vendrá a condenación Dice el verso 25 De cierto, de cierto os digo o sea, diciendo, De verdad, de verdad se lo estoy diciendo Viene la hora Y ahora es Cuando los muertos oirán La voz del Hijo de Dios Y los que la oyeren Vivirán Aleluya Fíjate nada más dice De cierto, de cierto te digo que viene la hora y ya, ya es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren van a vivir. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, porque todo lo del Padre es del Hijo y lo que es del Hijo es, es del Padre. Entonces, dice en el verso 27, y también le dio autoridad. De hacer juicio ¿Quién es el que hace el juicio? El hijo El hijo es el que va a juzgar Por cuanto es hijo del, del hombre O sea, es hijo de Dios No se maravillen de esto Es lo que está diciendo ahí en el 28 No se maravillen de esto Porque vendrá Vendrá Ahora Cuando todos los que están En los sepulcros Oirán su voz Imagínate porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros van a oír su voz. O sea que si nos morimos antes de que Él venga, vamos a escuchar la voz de Él. Y los que hicieron lo bueno, aquí viene lo del título. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y eso está tremendo, mi amado, mi amada. Porque va a haber un momento en el que el Señor va a juzgar y va a apartar a los unos de los otros. Entonces, qué importante es que nosotros escuchemos el mensaje hoy para hacer lo bueno y no lo malo. Así es que pongámonos a cuentas con el Señor y hagamos la voluntad de Él. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Santo, le adoramos, le bendecimos, le honramos y le glorificamos. No podemos menos, Señor, que darle gracias por su palabra, por lo que usted nos enseña a través de ella. Y qué importante es poder saber con tiempo lo que sí es bueno y lo que es malo. Ayúdenos, Señor, a hacer su perfecta voluntad para hacer lo bueno. Y que nos apartemos de todo lo que es malo, para que cuando usted venga y usted llame, podamos escuchar su voz y podamos estar con usted. Y de esta manera honrarle y glorificarle y darle toda honra, toda gloria y toda alabanza en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Mi amado, mi amada, si nunca le has aceptado, acéptale hoy. Dile, Señor, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, santifícame y permite que cuando tú vengas, yo también pueda escucharte. Esa voz llamándonos para estar contigo en el paraíso de Dios. Amén, Amén. Haznos saber si lo hiciste. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado a nuestro devocional diario. Si requieres apoyo de oración, solamente escríbenos a rafaelidatv.com.